Vamos a hablar ahora con eh, un prestigioso médico infectólogo eh, de, la, de la provincia de Córdoba, es eh, asesor precisamente del, del gobierno cordobés eh, en materia sanitaria. Eh, estoy hablando del doctor Hugo Pisi, eh, que está en comunicación con nosotros. El eh, Doctor Pisi, realmente es un gusto saludarlo. Marcelo Maricich, mi nombre es de LT3 de la ciudad de Rosario. ¿Cómo está usted? Buen día. Todo muy bien, Marcelo, el placer es mío, es una, una gran oportunidad que usted me brinda de poder estar en contacto con gente tan querida. Y parte de mi familia está ahí, e inclusive hay una calle que lleva el nombre de mi tío, un sacerdote de, del Colegio Cristo Rey, que fue astrónomo y descubrió estrellas, el reverendo padre Rogelio Pichi, que sí, estuvo sí. en la inauguración de esa calle. Ah, mire, mire usted, digamos, tiene tiene historia arraigada aquí en la, en la ciudad de Rosario, eh, doctor. Absolutamente, y no se olvide de Juan Antonio, que fue, eh, Juan Antonio, que es otro familiar, que fue eh, jugador, empezó eh. su carrera en Rosario Central sí, y después terminó. Un, un ídolo realmente de, de, de Rosario Central, este, sí, la parcialidad sí. canalla, acá lo recuerda sí. muy, pero muy bien. Hoy radicado, si no me equivoco, en España. Eh, ahora está en Santa Fe, en este momento está en Santa Fe. Ah, anda por Italia. esta latitud. Sí. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, este, sí, eh, créame también que hay un vínculo eh, muy estrecho entre los rosarinos y los cordobeses. Eh, Absolutamente. Eh, hay un, un vínculo muy estrecho, hay un afecto muy especial. Eh, el rosarino es muy afecto en general, Este, cada vez que encuentra un huequito, una posibilidad de, de hacerse unas vacaciones ir para la provincia de Córdoba, y también hay un trato muy particular con los cordobeses en general. Sí, absolutamente, y hay muchas casas que los rosarinos han elegido acá en, en nuestras sierras y lo tienen como casa definitiva para ellos, y para nosotros nos enorgullece realmente tenerlos acá. Yo le confieso que tengo una cordobesa en casa también. Mi esposa no, es me diga, no me digas, no me ¿Cómo que... le fue la gran pregunta? ¿Cómo le fue? No, no, muy bien, muy bien. imagínense que ya ya nos aguantamos mutuamente eh, 33 años, así que imagínense a esta altura. Sí, Marcelo, y dígame una cosa. Ante esta eventualidad que dice de que hay tantos roces en, la, en las cuarentenas, ¿usted la pasó bien entonces? No, sí, sí, sí, sí. sí. Sí, este, a ver, estuve en un proceso de, de aislamiento por un contacto estrecho, pero bueno, en líneas generales bien, este, en Rosario no la estamos pasando bien hoy. ¿Cómo están, cómo están ustedes en Córdoba, eh, Hugo? Eh, ¿están, están, eh, ¿En qué situación está la, la provincia de Córdoba y la ciudad de Córdoba en particular? Bueno, en Córdoba se trabajó bastante bien, pero ahora estamos en una etapa que es la historia natural de la enfermedad que generalmente la historia natural de la enfermedad siempre está pechada por indolentes e imprudentes, que tenemos, por ejemplo, la segunda ciudad de, de, de la provincia que está muy complicada y, y pueblos aledaños que es Río Cuarto y toda su zona de influencia. Eh, pero en general siempre se ha actuado bien, se ha sido rápido, expeditivo, se ha encerrado, aislado, se han sido barrios y demás, pero hay todos los trabajos nuestros que corresponden a nivel nacional eh, de nuestro instituto, están hablando de que el 85% de todos los procesos que hemos tenido han sido todos por imprudencia, sí, sí. eso no hay ninguna duda, o sea, tenemos un grupo de personas en todo el país que realmente no nos ayudan, nos destruyen todo lo que construimos, eh, tienen actitudes que son irreverentes, actitudes que son desafiantes, como que esto no existe en todo el país, eh, mire usted, desde, desde la Ushuaia hasta la acá o sea, va a ver usted que hay siempre el que desafía la enfermedad y ignorando totalmente de que es un virus impredecible con una capacidad destructiva extraordinaria. ¿eh? Sí, sí. sí, acá en la, en, la, en la provincia de Santa Fe, digamos, se repite esto que usted dice, digamos, no, no es la excepción, digamos, al marco general del, del país, ¿no?, la mayoría de los casos en territorio santafesino y en particular en la ciudad de Rosario tienen que ver justamente con conductas este, eh, desapegadas de, de, de los consejos ¿no? que, que dan los, los expertos ¿no? esta cuestión de mantener la distancia, tapaboca la sanitización de, de los objetos, de, de las manos este, el hecho de, de, de guardar la distancia prudencial, eso no, no, no se ha hecho. Eh, es más, hace un ratito que comentábamos con el, el móvil aquí de, de, de, de la emisora que está recorriendo los, los barrios de la ciudad, eh, anoche y anteanoche se dieron picadas con gente eh, presenciando esas picadas, amontonadas, tomando todos este, bebidas del mismo pico. Este, la verdad que. No, no, terrible, terrible, terrible. Eh, no, no, eso es terrible. Eh, el mayor Pero tropiezo, ten... doctor, el mayor tropiezo que tenemos los argentinos y este repunte, esta cantidad de casos que tenemos, tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Con las inconductas. Totalmente, está totalmente estudiado, está recopilado, es así. Pero lo, lo, lo curioso del caso es que no tienen, por ejemplo, un cambio de actitud ante la muerte, y ahora que hay otro, otras connotaciones más, porque están llegando todos los trabajos, que nos dicen de que esto no es cuestión de superarlo. Por ejemplo, quedan lesiones a nivel del cerebro, quedan lesiones a nivel del corazón, quedan lesiones a nivel del pulmón en las personas que han estado internadas. Pero ahora lo más curioso, 12 horas, 13 horas de este trabajo, dice que todos aquellos que pasaron asintomáticos, que prácticamente ni siquiera percibieron la presencia del virus, al mes o a los dos meses cuando le han hecho tomografías computadas, que es una prueba diagnóstico de imágenes muy, muy detallada, tienen pequeñas zonas de fibrosis, o sea, no todos, Marcelo, no todos. Pero, ¿qué quiere decir toda esta cosa que yo estoy contando? Que es muy riesgoso, no solo es riesgoso adquirirlo, sino que es riesgoso por lo que puede pasar después de superarlo. O sea, el, el tema del cerebro es sumamente grave. Dicen, por ejemplo, todos los estudios que hay, que hay una niebla, que da le están llamando niebla COVID, donde el ser humano pierde un poco la memoria porque impacta sobre ella y además eh, pierde la desarmoniza, se desarmoniza desde el punto de vista temporoespacial. Entonces, eh, en corazón, es como que el corazón pierde la capacidad de inyección, o sea, pierde fuerza a nivel por, por problemas eléctricos y el pulmón, lógicamente, que es el órgano más afectado, zonas de fibrosis importantes. O sea, no es el mismo pulmón de antes a después de la enfermedad, así haya tenido que pasar una, una internación delicada. ¿Aún en los asintomáticos, doctor? Bueno, en el asintomático, en la descripción que hay ahora de este último trabajo que ha salido hace pocas horas, dice que al mes, haciendo tomografías computadas, aparecen zonas pequeñas de, de fibrosis, o sea que no en todos, pero ¿qué quiere decir esto? Que es un virus que hay que respetarlo, porque realmente podemos tener un disgusto con esto, o sea, si además sabiendo de que si uno sigue o adhiere a las normativas sanitarias, puede sortear la situación sin ningún tipo de problema, Marcelo, no, porque si yo me lavo las manos, uso el barbijo, eh, eh, hablo poco en la calle, cuando tengo que hacer una compra de un supermercado, voy con la lista, entro, salgo. Los comerciantes están portando muy bien, nos están dando un ejemplo. Tienen un, tra un, un trapo o un paño para limpiar el calzado con la lavandina. Tienen el alcohol en gel. No te atienden si no estás con el barbijo puesto. Dejan entrar de a uno. O sea, hay actitudes de la, de la población que son absolutamente importantes pero hay otro grupo, los que brindan en el sur, habiendo ido a una pista de esquí, mintiendo en su trabajo, diciendo que iban a cuidar personas, o sea, corruptos totales que brindan y se burlan con una copa de champán del resto de la población. No, esas cosas no tienen sentido. Sí, en principio se hablaba de, de un sector, de un segmento eh, etario de la población, de, lo, de los más jóvenes, entre 20 y 35, 40 años, yo sé lo que vi, como usted dice allí en el, en el sur, gente más grande también. Este, bueno. la, la verdad, irresponsables de... adultos irresponsables, no responsables. Bien, sí, 50 años, que la mayoría tenía. 50 sí, sí, 50 años. y un poquito más también, digamos, sí, sí. que ya en algunos casos estaban cerca de ser eh, grupo de riesgo, digo, ¿no? Absolutamente. Y hay otro, otro detalle que me gustaría comentárselo, Martín, lo que es el hecho de un estudio muy interesante de los alemanes en esto han sido muy serios y les ha ido muy bien el colegio alemán de patólogos forenses publicó un trabajo hace poquito donde sobre 186 autopsias ellos muestran que el 75% de las 186 autopsias no eran personas que tenían padecimientos previos ni de diabetes ni de cáncer ni de hipertensión ni nada o sea que el virus fue el que mató. Eso ya está publicado, o está sea, al acceso de cualquier... Eh, ¿Qué, ¿Qué porcentaje? De... ¿Qué porcentaje de el eso? 75%, 75% de las personas que habían muerto, habían muerto por acción directa del virus, sin necesidad de que existiera previamente una enfermedad. Pero lo más curioso, si eso es curioso, es el hecho de que el grupo etario también era di distinto, o sea que había personas de 55, de 42, de 38, o sea, no solo que no hace falta para matarse que el virus se encuentre con una enfermedad previa, sino que te puede matar aún siendo joven y no siendo personas de edad. Por lo tanto, yo creo que todo lo que hemos conocido hasta ahora, lo único que tiene que hacer es adherirnos a las medidas sanitarias, porque esto ya va a pasar, Marcelo. Es cuestión de tiempo. O sea, esto yo creo que lo vamos a sortear como sorteamos la epidemia anterior, que no fue tan grave, pero lo sorteamos al fin. Sí, nosotros tuvimos esta semana, hablando de, de la edad que usted hacía referencia recién, doctor, tuvimos esta semana un hecho que conmocionó a, a toda la región, digamos, un joven de 24 años, como usted dice, sin eh, ninguna enfermedad preexistente, este, y tuvo este, una situación fulminante. En cuatro o cinco días murió eh, como consecuencia de, de, del virus. Claro, 24 es, años. ¿eh? Sí, sí, no, no sí, eso es lo que dicen los alemanes. Pero hay una cosa que es fundamental que la gente lo tiene que saber. Esto ha sido un aprendizaje, un aprendizaje absoluto. Inclusive yo recuerdo cuando los italianos nos decían, los italianos en plena pandemia y con muertes y demás en toda la zona de Lombardía nos decían. Eh, «Profe, tiene que ponerlo boca abajo, eh, porque así respiran mejor». No se olviden que en el primer momento que entra, anticoagulo y todo, porque si no los trombos lo van a lo van a matar en 24 horas. Y eso fue lo que dicen los alemanes. Los alemanes en la autopsia dice que todos los muertos, independientemente de la edad, dice que estaban llenos de coágulos y trombos. ¿Por qué? Porque el virus tiene una potencia selectiva por, le, por el endotelio, por la capita fina que está dentro de las arterias y, y las venas. Ese, esa capita es fina, delicada y suave para que los glóbulos rojos puedan transcurrir con facilidad. Entonces el virus de media, o sea, rompe esa capita interna y entonces ahí empiezan a acumularse los glóbulos rojos y ese es el origen de los émbolos y de los trombos que van al cerebro, al pulmón o al riñón y es la causa de muerte, o insuficiencia renal, o insuficiencia respiratoria, o el ACD a nivel de cerebro. Pero dice que son cientos y cientos y cientos de, de coágulos y trombos. Por lo tanto, es fundamental que apenas entren a terapia hay que anticoagularlo. Pero son todos aprendizajes, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que esto, esta, esta epidemia, este, este virus... Eh, agarró la humanidad este, de, de, de imprevisto, de manera sorpresiva y evidentemente estamos aprendiendo y la ciencia está aprendiendo a la par que esto se va desarrollando, lamentablemente. Eh, doctor, lo quiero llevar eh, rápidamente al tema de la, de, de la vacuna. Este, esta vacuna de Oxford que, bueno, por este convenio que ha firmado el Gobierno Nacional se va a fabricar en la Argentina, que va a ser parte de nuestro país de... De, de la elaboración de esta vacuna, eh, se ha pausado, eh, ¿qué significa esto que se ha pausado? ¿Nos tiene que asustar? No, en absoluto, quédense tranquilos, estas son normativas donde uno tiene que hacer ante cualquier eventualidad frenar y mirar de qué se trata, pueden ser cuestiones inherentes al voluntario, que a lo mejor el voluntario al, al ser aceptado no se lo estudió perfectamente bien y tenía alguna cosa subyacente. Puede ser inherente a la vacuna, una contaminación o algo que pueda dar. Pero acá hay un detalle, yo no sé si puede interesarle esto, pero le puedo contar una cosa que puede ser esclarecedora. Sí. Esta vacuna inglesa, que es muy exitosa y está hecha por un instituto Edward Jenner, que es de primer nivel, lleva el nombre del que descubrió la vacuna contra, contra la viruela en el 1786. Y casualmente, por eso se llaman vacunas, porque él estudió a las vacas y a las ordeñadoras. Eh, de ahí aparecían la, las ordeñadoras con pústulas, sacaba el líquido de la pústula, se la ponía a un chiquito de 8 años que no tenía, y ahí empezó el nacimiento de la vacuna. Entonces, este instituto, que lleva el nombre de él para honrarlo, eh, Edward Jenner, es muy serio, o sea que esa vacuna va a salir adelante, inclusive se va a vacunar antes de fin de año, estoy seguro, por lo tanto creo que son cosas que suceden. Pero le quería contar que es una vacuna hecha en base a un virus de mono, de primates. ¿Por qué? Porque hay un adenovirus la, que la, de los monos. Perdón, doctor, que lo interrumpa. ¿La, la de Oxford está, en, eh, está hecha en base a, a primates? No, no. Está hecha en un adenovirus, o sea, es un virus Ajá. que es de los monos, sí. donde se le pone adentro una, una proteína, que es la proteína que a los seres humanos nos va a aumentar las defensas. Entonces, eh, una de las, de, la, de las teorías o hipótesis que se habló es de qué no será que es porque el, los virus. Los virus en general pueden dar una inflamación de los nervios, una mielitis. Pero creo que es una, una cosa muy pasajera. Fíjese usted que se han hecho más de 30.000 pruebas, no hubo ningún tipo de problema, una vacuna excelente, aumenta las defensas con una sola dosis hasta más del 90% y estimula la formación y, y el estímulo de los linfocitos, que los linfocitos sé que serían los soldados que acuden presurosos a defendernos de hongos, bacterias, virus y qué sé una vacuna excelente, no va a haber problema, quédese eh, tranquilo. Esta, esta pausa, eh, usted lo, lo, lo veo muy optimista, lo noto muy optimista, doctor, este, esta pausa eh, no puede hacer en que el proceso sea más lento, que se demore, ...y que no esté eh, antes del fin de año? Porque yo lo, lo insisto, lo noto optimista usted porque dice que probablemente estén, esté antes del fin de año. ¿No lo bueno, puede llegar a, preste, a retrasar? Presto atención a lo que le voy a decir. Sí. Hoy hay cinco fábricas, cinco fábricas hoy, de las cuales cuatro hace más de un mes... ...que están trabajando día y noche en la producción de esta vacuna. Y una adhirió hace 12 días... La que adhirió hace 12 días es una una fábrica de Corea del Sur. Las cuatro que están trabajando desde el primer día que les mencioné, más de un mes y pico, es Noruega, eh, Suiza, eh, India, lógicamente Inglaterra. Ellos en una conferencia de prensa ante el primer ministro inglés hace tiempo ya, dijeron que ellos la fabrican porque no hay vuelta atrás y están absolutamente convencidos de que es una vacuna óptima. Yo adhiero a eso. Es una excelente vacuna. Como lo es la rusa, ¿eh? y aclaro de la rusa que ha hecho un convenio eh, Brasil con la rusa, porque todos dicen, no, pero los rusos, que esto, que es? lo Le cuento dos detalles informativos. Los rusos tienen un instituto que se llama Nicolai Gamaleya que es un instituto que lleva el nombre de un discípulo de Luis Pasteur. Ha hecho cientos de vacunas, pero las dos últimas vacunas que hizo su instituto es contra el ébola y contra el MERS. Acá, en la del MERS, está el secreto. Ellos hicieron esa vacuna contra este coronavirus que asoló eh, Medio Oriente, transmitido por camellos hidromedarios, y a partir de ese momento tenían prácticamente el molde. Por eso la sacaron tan rápido y por eso es tan exitosa. Hicieron simplemente un cambio, un pequeño cambio sobre el, eh, sobre la vacuna del MERS, y por eso Rusia empieza a vacunar ahora en octubre y el ejército rojo la va a distribuir por todo el territorio ruso. Dicen que van a llegar inclusive hasta Siberia y hasta la archipiélago ovular. Bueno, entonces nos tenemos que, eh, no nos tenemos que desesperar, tenemos que atarnos a las, este, a las medidas de, de prevención. Eh, y estar atentos y ser optimistas porque antes del fin de año aparece la vacuna. Eh, eso sería yo, yo, yo apuesto a eso, yo apuesto a eso, eh, inclusive hoy he tenido noticias que, que reafirman esa posición. No se olvide, Rusia está vacunando en octubre, el presidente Trump eh, ya dio el aviso a los gobernadores que se preparen porque a fines de octubre, principios de noviembre, antes de las elecciones, quiere poner la vacuna. Eh, los chinos prácticamente tienen... Los chinos, le aclaro, Marcelo, es la única la única eh, fabricación antigua de la vacuna, o sea, es con virus muertos. Eh, y los chinos ya están en el final también, o sea que... Ahora, lo de Brasil fue muy, muy interesante desde el punto de vista estratégico, porque Brasil apostó a dos puntas. Hizo contrato con los rusos e hizo contrato no. con los ingleses también. O sea que de última, si llega primero ahí o a Uruguay que la va a comprar, una tendría que cruzarse y buscar. Y buscar algunas dosis. Claro. Do Doctor Pisi, eh, ha sido realmente un verdadero placer de dialogar con ustedes. ¿eh? No, amigo, un abrazo cariñoso y saludo a todos los rosarinos que, y los vamos a aceptar con muchísimo afecto que vengan nomás a Córdoba. que si les vamos a dejar... ...todo muy limpito y sano para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Un gran abrazo, eh. que tengan una, tenga una, una, una, una linda ciudad. jornada, un abrazo. El doctor eh, Hugo Pisi eh, médico infectólogo, una eminencia realmente eh, en la materia a nivel nacional... ...es asesor del, del gobierno cordobés. Eh, hablando de, de, de, de la vacuna, hablando de, primero del virus, obviamente, de cómo la irresponsabilidad de algunos... ...ha hecho que tengamos las cifras que hoy tenemos en la República Argentina... Y es muy optimista el doctor Pisi. Dice que antes de fin de año ya vamos a tener la vacuna contra el coronavirus.